Compartiendo con ustedes esa interesante entrevista que estuvimos realizando, señores, de manera muy importante, en conmemoración de lo que es este mes de la patria con lo que es el natalicio de Juan Pablo Duarte, hasta el 27 de febrero, República Dominicana conmemora lo que es el mes de la patria, instituciones públicas, personalidades y demás pasan cada día a rendir honor a nuestros padres de la patria con depositando lo que es una ofrenda floral en el altar de la patria. Ya en este momento le correspondió a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses La Onza que dirige el distinguido amigo Radamés González. Radamés González, pudimos conversar con él, ver parte de las imágenes de lo que fue esta ofrenda floral en el altar de la patria, pero de manera muy especial, coincidencialmente con lo que es el, la conmemoración del 24 aniversario de fundación de la ONSA, coincide con lo que es el día del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. La ONSA estuvo allí depositando una ofrenda floral, en conmemoración no solamente de su 24 aniversario, sino con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, y allí pudimos conversar con el licenciado Radamés González, quien es el director ejecutivo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. El licenciado no pudo externar lo que es ese sentimiento y ese valor por la patria y por Duarte, pero de manera muy especial, planes, programas y proyectos que tiene contemplado desarrollar la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la ONSA. Vamos a ver parte de esa información ahí, por favor. Mira, lo más importante es que coincide con el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y pienso que eso no es fortuito. Parece que desde que se fundó la ONSA se hizo pensando en la transparencia, cosa que lamentablemente no sucedía. Y entonces nosotros lo que estamos empeñados a que todo lo que sabemos de Juan Pablo Duarte, poder practicarlo en la institución que se llama ONSA, que antes estuvo envuelta en muchos escándalos y que hoy, gracias a Dios, y a la colaboración de mucha gente, eso ha desaparecido. Transparencia es lo más importante que queremos. En segundo lugar, eso viene acompañado con una serie de acciones que nosotros estamos emprendiendo entre lo que está, por ejemplo, la inauguración de corredores exclusivos de la ONSA, que en los próximos días se llevará a cabo ese en Lincoln, corredor, de autobuses eléctricos, que en el transcurso de este año, si Dios quiere, nosotros lo vamos a estar implementando, entre otras cosas, mejorar los indicadores, que todo, gracias a Dios, han ido mejorando, y sobre todo, dar un servicio de calidad a nuestros usuarios. Director, una ofrenda floral hoy en este día, en el altar de la patria, ¿qué significa para la ONSA esto? Bueno, te lo dije al principio, el deseo y el deber que tenemos de hacer de la ONSA una institución eficiente, pero fundamentalmente transparente, solo pensando en todo lo que practicó Juan Pablo Duarte con la transparencia. Interesante poder saber que la ONSA se enrumba a modernizarse hablar de autobuses eléctricos, yo creo que para mí es brillante esto pero también nuevas rutas, nuevas zonas por donde podrán los dominicanos y dominicanas abordar sus autobuses de la ONSA que dan un excelente servicio, poder habilitar nuevas rutas y esto de una manera u otra poder apaliar la situación y la necesidad de transporte que tiene nuestro pueblo enhorabuena, felicitamos a la ONSA por este 24 aniversario y a su director Radamés González por la tarea que tiene en sus hombros, lo que viene desarrollando en cuanto a la transparencia como bien lo explicaba él en sus declaraciones.